Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Pues me alegro. Eh, esta semana hablo de... de... bueno, una cosa que por fin, después de haber trabajado un año en el álbum, he podido sacar... sacarlo. Y ahora tengo el álbum Que se llama Peaceful Rebellion Está ya en, en Spotify En iTunes en, Bueno, en Youtube eh, Por todos lados yeah. eh, Hay una compañía Que se llama Distrokid Distrokid eh, Y ellos Por un coste Pero no, no, no cuesta mucho Ellos te ponen el álbum En, en Todas las plataformas eh, que, que hay, la verdad, como 20 o algo. Entonces, ellos mm, te lo ponen allí y luego tu trabajo es promoverlo. ¿Cómo promover el álbum? No tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo he mirado. ¿Por qué? Porque es algo, lo he hecho por mí. ¿Vale? yo sé que miles de personas sacan, sacan álbumes eh, cada semana, ¿no? Hay música así y gracias a cosas como Spotify ya tenemos, eh, podemos acceder a eh, un montón de música. Entonces yo sé que, que no lo he hecho para ganar dinero, lo he hecho por mí, porque he querido hacerlo. Y claro que lo he hecho con mi amigo eh, Holly, se llama David, y él ha hecho la música y yo he hecho eh, la, la melodía, la, la, la letra y también he, lo que me, me, me gusta más es he podido producir el álbum aquí en mi estudio eh, con mi cabina insonorizada y con, con todo mis herramientas, todas mis herramientas que ya tengo. Entonces yo sé hacerlo a un, a un nivel bueno, ¿sabes? De calidad digo, de calidad. Entonces estoy, estoy muy contento, estoy muy contento de haberlo hecho y claro que mi familia ya lo ha escuchado y, y bueno, mi familia cercana. Pero más allá de eso, no sé. Estoy pensando en hacer un vídeo eh, de una, una de las canciones. Eh, y un vídeo con... Mi, mi amigo vive en Inglaterra. Entonces, él va a grabar un poco. Yo voy a grabar algo aquí. Eh, no, sé, no, no sé cómo va a salir. Pero es una idea para, para hacer algo. Pero... Aparte de eso, bueno, este, ya, ya está hecho. Y ahora voy a empezar con el segundo, porque ya he cogido la idea, ya entiendo cómo se hace y cómo terminarlo y he cometido tantos errores, he tenido, he pasado por mucha frustración, confusión, eh, cabreo, pero ahora yo sé hacerlo y sé hacerlo más o menos bien así que la próxima vez va a ser más fácil y me gusta me gusta, me gusta cantar me gusta crear sí, más que cualquier otra cosa yo, yo creo que la, la creación es la cosa más importante de esta vida es muy importante crear cosas es muy importante eh, aportar a este mundo cosas sabes y, y da igual que sea dibujar escribir eh, tocar música construir eh, sembrar realmente no, no importa pero es crear es muy importante es la esencia de la vida y si como dicen que que somos eh, creadores sabes y creamos nuestra realidad es lo que dicen no que podemos crear la realidad que queramos entonces es importante crear y es lo que hago y es lo que deberíamos hacer todos pasar el tiempo creando apagar la televisión apagarla y y, y el móvil ponerle el móvil en la mesa y ponernos a inventar, crear, idear, eh, imaginar cosas nuevas, ¿no? El mundo lo necesita, en mi opinión, sí. Vale, chicos, eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Oh, y, y dejo aquí en, en la información eh, el enlace de Spotify del, del álbum, si, si queréis escucharlo. Hay una canción con un poco de español, pero las demás canciones las canto en inglés. Vale chicos, hasta luego, adiós.